Para este trabajo vamos a utilizar un bote de cristal bien limpio y lo vamos a pintar con pintura chalky o pintura a la tiza. Para crear un poco de textura vamos a aplicar la pintura con una pequeña esponja. Para el efecto mármol vamos a utilizar pintura acrílica, también vamos a utilizar el glassing medium y un pincel que tenga las cerdas largas. Este pincel también se le llama liner. Ponemos sobre un plato un par de gotitas de cada uno de los colores que hemos elegido para hacer el efecto del mármol. He elegido el color ocre, el verde oscuro y el negro. Con la pintura diluida en el vamos a pintar unas líneas en zigzag y con la esponja las vamos a difundir. Si no tenéis la zinc medium no pasa nada. Agregamos unas cuantas gotas de agua a la pintura acrílica para hacerla más ligera. De esta forma podremos hacer el trabajo sin ningún problema. Resumiendo lo que he hecho hasta ahora... Ha sido pintar una línea en zigzag en color ocre y difuminarla con la esponja. Después, encima he puesto una línea verde y he hecho lo mismo. Y ahora, con el color chocolate amargo, vamos a dibujar una línea, pero que no sea muy recta. Tiene que tener altibajos y ser como discontinua. Y vamos pintando pequeños, eh, como venas, parecido a las venas, alrededor de la línea central. De esta forma, vamos imitando las vetas del mármol. Si veis que el color queda muy intenso, pues le dais unos pequeños toques y vais difuminando. Y de esta forma vamos a decorar todo el bote. Ya sabéis la técnica. Primero mancháis, difumináis, volvéis a manchar con otro color para dar un, un tono diferente. Y después las líneas para arriba, para abajo, para un lado, para otro. De forma aleatoria para así imitar al mármol. Os debe ir quedando algo así, parecido. Y ya cuando tengamos pintadas las vetas, a nuestro gusto, más cargada o menos cargada dejamos secar la pintura. Para decoupage voy a utilizar esta servilleta con flores de almendro, que me parece súper bonita. Y vamos a recortarla humedeciendo un pincel y mojando y rompiendo para que quede el corte menos uniforme. Voy a cortar media servilleta porque es lo que voy a utilizar y vamos a recortar los ramos de flores por separado y por supuesto quitamos las capas blancas de detrás, nos quedamos solamente con la capa decorada. Ahora vamos a continuar decorando el bote con decoupage, para ello vamos a necesitar un pincel ancho y plano y pegamento, por supuesto pegamento especial para decoupage. Colocamos la servilleta encima del bote y vamos aplicando el pegamento por encima, así de esta forma vamos a decorar toda la parte central del bote. Con el mismo pegamento que hemos utilizado para el decoupage vamos a pegar la servilleta en la tapa del bote. Pegamos primero la parte de arriba y cuando esté bien seca vamos a ir pegando los laterales poco a poco. Una vez que haya secado el decoupage vamos a eliminar todo el papel sobrante con una lima de uñas. Ya se ha secado el decoupage y la pintura como veis ha quedado súper bonito y ahora para dar un brillo cerámico vamos a aplicar el barniz. Este barniz es súper brillante y va a dar un efecto precioso al mármol. Vamos a aplicar dos capas para que quede mucho más brillante. También aplicamos el mismo barniz a la tapa. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dame un like y suscríbete. Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo.